entonces acá vemos un poco más de cerca al planeta cargado con estos protones y electrones creando todo un tipo de interacción eh, que bueno, viendo esto, eh, para mí es una resonancia directa es como, conociendo como la forma que toma el ADN y viendo como este diseño así de, de toda la energía cómo circula en el planeta es casi obvio que el ADN es una expresión de, de toda esta interacción eh, eléctrica que sucede desde el Sol eh, y en el planeta, ¿no? Entonces, eh, es bastante lógico que todo responda a un orden común, a un código común. Próximo. Bueno, y acá está la pieza que completa el tablero, que es como el cuadrado mágico de Benjamin Franklin Esto fue lo que... A a José, en su investigación para la Tierra en Ascenso le hizo como estallar así los, los fusibles como que encontró la, la ficha que le faltaba para confirmar todas estas eh, medio como teorías, ideas, eh, audaces cuando él encontró esto, dijo, ya está, esto es una realidad eh, Benjamín Franklin, norteamericano, masón matemático sin conocimiento así de los mayas o de, de, de nada de, de estas cosas era eh, practicaba lo que se llaman como cuadrados mágicos los cuadrados mágicos en matemática es cuando todas las filas y todas las columnas suman lo mismo el primer cuadrado mágico de la historia que se, del que se tiene el registro eh, es el de Fujit que es cuando, de donde viene el I-Chin El descubrimiento del I-Chin surge a partir de que, no sé si fue fugido el rey Wen, no de claro eso, en el caparazón de una tortuga vi un diseño que lo llevó a hacer el, el cuadrado mágico de nueve posiciones, y de ahí desarrolló el Ichin. El vínculo eh, es eh, increíble, pero... Eh bien. El cuadrado mágico de Franklin de 8 suma en todas sus filas y en todas sus columnas 260, que es eh, la cantidad de posiciones en el sol. Entonces ahí, con esto ya dijimos, acá estamos frente como a un orden eh, superior, a un código como consistente. Eh, mismo acá en el, en, el, en el centro, en la parte superior del cuadrado aparece 1320 ¿no? que son los como el código de frecuencia del Zolkin y este de aquí sería el diseño como si hiciéramos un, unir los puntos queda este diseño de doble hélice eh, que bueno, es súper interesante esto leerlo en el libro ¿no? es muy, sería muy largo para explicarlo ahora pero prácticamente nos está proveyendo de un modelo para interpretar la historia de una forma no lineal no como la historia después su historia y después la línea de tiempo sino como que hay un pulso siguiendo este, este modelo si uno lo sigue no es que hace primero todo este dibujo y después viene a este hace primero un poco acá después viene acá, completa todo este y después vuelve y completa todo esto es como un ciclo y en la Tierra en Ascenso y en el Factor Maya eh, se estudia la historia vista como este fenómeno de corrientes que, que se llama ACCA eh, y representa como la, eh, una es la eh, ¿cómo se llama? la, la conciencia cósmica y el otro es la continuidad original la, la conciencia cósmica, bueno esto lo, no, no lo voy a desarrollar mucho ahora porque por ahí se, se complejiza un poco, pero son dos pulsos, uno es como que va del pasado al futuro, es como nosotros como civilización también, desarrollando conocimientos, escribiendo libros, creando obras de arte, y el otro es... Eh, lo que viene del futuro, que es como el estado de visión, la percepción como la percepción de, de, del chamán, la percepción de nuestros sentidos como lo que, lo que percibimos a raíz de lo que hacemos eh, esto define como un orden eh, que es también el orden genético y que sería como la forma por ahí más eh, afín de entender el proceso del planeta que llamamos historia o sea en vez de poner, en síntesis, en vez de poner los eventos en una línea de tiempo, ordenar los eventos de una forma cíclica y poder entender los ciclos que van sucediendo en el planeta. Eh, pues. Nuevamente, bueno, el cuadrado mágico es visualizado en la parte central del sol lo que nos lleva a la próxima... Eh, bueno, seguí una más y después volvimos a esto. lo que nos lleva a, bueno si ordenamos de acuerdo a, a cómo está ordenado el cuadrado mágico con los hexagramas del I donde cada columna y cada fila suman 260 las diagonales vamos a ver que suma una 228 y la otra 292 lo cual sumado da 520 que es 260 por 2 una condensación de información y, y el diseño este, ahora si sí volvé para atrás una viene de lo que José en la Tierra en de Ascenso define como el Banco si toda esta información, toda esta investigación que él viene realizando, lo lleva a decir, ok, a ver en el Zolkin eh, está en esto, este patrón de la triple configuración binaria con las 260 posiciones eh, tengo el modelo de campo resonante donde está el norte, el sur y el ecuador o el cielo, tierra, hombre. Eh, después eh, está el Iqing que tiene los 8 trigramas. Eh, y bueno, y después tengo que el planeta tiene cuatro estaciones y polo sur, polo norte. Bueno, con toda esta información en la... Así en, en, en la mente de Ed eh, llega a definir como que, bueno, este es el diseño del Banco Psi. El, el Banco Psi, el mecanismo regulador de la mente planetaria, toma esta forma, con las cuatro estaciones y la doble polaridad, en donde cada uno de los cuadrantes es eh, codificado con, eh, con un sol. Tipo. Esto, bueno, es un material de estudio y de profundización eh, complejo y lleva tiempo como entender. O sea, no querramos entender ahora por qué llega a esta forma. Eh, pero, bueno, ahora sí, pasando al, al próximo. Eh, ahí vamos a ver como lo que él está representando es cómo, cómo todos estos sistemas están entretejidos y entramados. El próximo. Entonces, bueno, 260 por 8, como veíamos en el Banco PSI, ahí hay 8 veces el Solkin, nos da como resultado 2.080 unidades. Esas serían las unidades de almacenaje de la mente planetaria. 2.080 unidades de almacenaje, como que todo lo que hacemos, todos se va almacenando en alguna de estas 2080 unidades, que son unidades psi. Unidades psi significa como que son eh, unidades de tiempo que almacenan información eh, psiónica o psíquica. Están más allá de la, de la razón. Eh,